capitalista. Rápido una frase sobre qué es la diferencia entre etos y ideología un lado, el es más amplio, la ideología forma parte del ethos, pero el ethos incluye aparte de elementos ideológicos, también el uso y tipo de herramientas, por ejemplo, si usamos el agrado para trabajar la tierra o la cova, es una cuestión importante para el ethos, etc. Si usamos un tipo de vestimiento, no, si nos clavamos más comiendo arroz o maíz, está en parte el ethos, etc. El ethos, digamos, es más pero también aparte muy material de un elemento también subjetivo en términos de tradiciones culturales, de tradiciones civilizatorias, de decisiones, no tanto de voluntad digamos que voluntad política tengo, sino dentro de la opción y el consumo de los lugares de y muy rápidamente la diferencia él diría, eh, bueno, esa es ya mi interpretación, que desde el punto de vista de la realista, que es el que es muy fuerte hoy en día a nivel mundial, en Europa es muy dominante, muy dominante suena raro, pero digamos, eh, tiene una dominancia muy amplia, mientras que en México, Ecuador y otros países de América Latina, a pesar que también es dominante, el realista, su dominancia es un poco más delimitada, para decirlo así, y coexiste con otro etos, que es aquí el etos barroco, en, en América Latina, en grandes partes por lo menos, en Europa, en algunas zonas también puede existir, pero eh, sobre todo en partes católicas, dicho paso. un paréntesis, eh, que el Yunque no sea nazis es obvio porque los nazis eh, son ateos ¿no? los que sí podrían tener con el Juncker son justo los fascistas tipo franquismo en, en España eh, fascismo en Italia el austrofascismo que ha sido peleado a muerte literalmente había peleados a muerte entre austrofascistas y nazis alemanes justo porque los autofascistas igual que los otros que mencioné eran muy católicos y los nazis eran muy ateos ¿no? y digo luego hacen sus alianzas con el Vaticano que mencionaste pero son los meramente estrategia ideológicamente han sido así de lo que quiero decir regresando al mundo católico digamos, eh, no siempre es eh, la extrema derecha, a veces sí lo es, pero dentro del mundo católico también existe muchas veces justo el lector barroco no hay sí. otra, no, vamos a irse que separar olvídalo otra vez, no, no tiene que ver mucho que ver el otro barroco con el en, eh, Junque con la extrema derecha, pero todos son parte del mundo católico, mientras que esto es realista, es más parte del mundo protestante. Está un poco simplificando, pero en grandes rasgos se si puede decir así. Dito de paso, ahorita me van a odiar los fans de Morena, que hay aquí en el Museo de Gómez de Salón. Pero en lo personal creo que la diferencia principal entre Morena y eh, Pan es eh, que Morena eh, y con el PRI como tercero afuera del... No el PRI como muy eh, laicista y luego los dos partidos más así como religiosos que Morena como muy protestante, Amno no se cansa en decirlo de manera... Eh, a veces incluso explícita, explícita, en general implícita y Pan es, pan es más eh, católico. ¿no? Entonces y los dos se meten mucho en la vida cotidiana. Entonces el PRI tenía esta cosa que te voy a sonar como periodista, pero eh, eh, interesante de no meterse en las cuestiones católicas, pero obviamente esto ya no es de moda hoy. Hoy la gente lo que pide es la moralización de la, del debate político, y ahí encaja perfectamente en Morena, ¿no? Y todas esas redes sociales ridículas, y no me odian, en donde la gente todavía no se acusa, mutuamente se malas personas, y estas cosas por absurdas, es parte de esta moralización de la política. Pero bueno, regresando a la con él el concepto de estos justos no quieren morar, dije del impuesto, sino simplemente le describí, describí cuatro formas de vivir en la modernidad capitalista, ¿no? y una es eh, la, la realista, la otra es la romántica, otra se la llama la clásica y la cuarta es la barroca. Rápidamente para distinguir, usa ahí 100% un argumento marxista o de Marx, él diría algo subestimado en el discurso de Marx y muchos de sus seguidores es la oposición. Sí, no, la, la tensión que hay entre valor y valor de uso, que son las dos cargas o son parte de doble carácter, como lo llaman de la mercancía. Entonces, en esta tensión entre valor y valor de uso, podemos ver esa tensión o no verla, es una distinción que hace para ver las, los cuatro ETs, o podemos dar más importancia al valor o más importancia al valor de uso. Y de estas dos distinciones dos tenemos cuatro combinaciones, que son los cuatro ETs. Bueno, el realista es aquel eh, que eh, dice que no hay, no hay ninguna oposición, tres minutos es buenísimo, no hay ninguna tensión ahí, pero si me preguntan es más importante el valor, el valor económico. elementos eh, románticos muy parecidos, dice no hay ninguna oposición, pero lo más importante es el eh, valor de uso o sea, por eso me preguntan. Mientras este dialectos clásico, que es el típico de la socialdemocracia, en sus mejores momentos por lo menos, como todavía era reformista por lo menos, eh, es el que dice esto. En atención entre el valor y el valor de uso, el valor de uso, la necesidad, las necesidades y su goce están impedidos por el valor, pero no podemos hacer nada. Al final de cuentas es más importante el valor, aunque no nos parezca, es la posición del etos clásico. Y el otro barroco dice, igual que el etos clásico, hay un problema, la ley lo reconoce, pero dice, aunque a pesar que sabemos que no se puede hacer nada, lo hacemos de todos modos a sabiendas que no se puede. Sabemos que el valor de uso está perdido de todo lo tratamos de rescatar. De una manera, digamos, eh, eh, paradoja, la, actúa. ¿no? Entonces, Paulina, eh, y eso es justo lo que hoy en día está muy en crítica, por ejemplo, por Morena, sobre todo su máximo representante en sus mañaneras, eh, cuando él actúa mucho en contra de esta tradición mexicana de tratar de rescatar la buena vida dentro de lo malo. Un poco a la vez de lo que dijo Adorno, ¿no? Adorno dijo que dentro de los malos no hay algo bueno, y para bueno, decirlo muy simplemente y de digo los barrocos, si podría hablar, diría, sí, cierto, lo que decía Adorno, pero a la vez lo intentamos hacer de todos modos, a sabiendas que Adorno tiene razón para hablar un poco, de manera irónica, o entenderlo de los barrocos, no le Adorno, pero digamos, si lo haría, diría eso. No sabemos que no se puede hacer nada, pero de todos modos lo intentamos. ¿Por qué? Porque nos ¿qué? dice por eso, y por qué hemos vivido juntos ¿no? etcétera, entonces eso es muy interesante y en la actual política que es muy protestante y muy eh, entre, entre clásica en el mejor los casos romántica y realista pero lo que decía sí, seguramente es antipapoca y creo que Bolívar Echeverría porque escribió todo eso antes de AMLO lo escribimos en la época de Salinas pero todos nos toca algo malo ya incluyó porque ya había la tendencia de la izquierda del mundo pero pues sobre todo en América Latina esta eh, tendencia antipapoca que es a la vez, por supuesto, también anti intento de vivir en una cierta mínima armonía con la naturaleza, eh, incluso, creo, de alguna manera incluso antifeminista, pasar algo parecido a las sabiendas que los mujeres son los que a las que las sociedades no permite entre hombres y mujeres. Se intenta de todos modos, para muy rápidamente, no sé si los feministas están de acuerdo con Víctor Reversón, pero sí que se puede leer por nuestra parte del feminismo, sabemos que eso es imposible, de todos modos lo intentamos, Ese entonces son todos intentos como barrocos que hay hoy en día, son los movimientos políticos más radicales, pero todos son barrocos y todos han visto desde la izquierda dominante oficialista como algo inútil, contra que solo tiene el Congreso, etc. Entonces Bolívar, y con esto termino, porque según ya a terminar los tres minutos, diría que eh, el es Barroco es o capitalista como lo son los cuatro E.T. en la modalidad, pero hay que distinguir, ¿no? un poco a diferencia de Lucas, Alexander con Lucas la teoría crítica, hay que distinguir, la crítica tiene que ser un poco diferente, por ejemplo, en Alemania o en México. No es exactamente lo mismo, porque la manera como reacciona la gente dentro del capitalismo no es la misma. Entonces, podemos cometer errores teóricos y, en consecuencia, políticos muy graves si no vemos que es, por ejemplo, en México o en Ecuador, etcétera, el es barroco, y que aunque es algo muy conservador, porque lo es, algo muy de otra época, muy atrasado, si quieren, a la vez es todo lo contrario. A la vez tiene elementos de rebeldía muy extraños que coinciden con conservadorismo. Lo que Andrés siempre dice a los feministas, son unos conservadores las pagan, ¿no? O de los ambientalistas también, indígenas, etcétera. Ahí somos los conservadores y tiene razón y a la vez se equivoca, ¿no? Porque, por supuesto, quiere remontarse a un tiempo perdido. Algunos feministas hablan de la... Son efectivamente agregados... Digo un poco irónicamente retomar el argumento del gobierno, pero al mismo tiempo son rebeldes. Y al mismo tiempo tienen elementos no anticapitalistas, tal cual, pero algo que no encaja al 100% en el capitalismo. Y esta parte subestima la izquierda oficialista. No dijo que Bolívar, y no solamente en México en Morena, y Morena, podemos observar lo mismo con la socialdemocracia europea. Entonces, eso es lo que Bolívar, muy tempranamente, en los momentos, se Y creo que eso es el origen de la anterior Argentina desde las Américas. Bueno, gracias. ¿Vamos este entonces? Ah, pero creo que no me escuchó. Sí, está perfecto. Gracias. Este, bueno, ¿sí ¿me apoya la presentación que, que les había pasado? Bueno, pues sí, el, el título suena súper posmo, posmo en esta cuestión de para los no o quienes son fanáticos de Panbé o de Sayak, Valencia si sí, sí hace referencia a esta cuestión de los estudios necropolíticos y cómo estos influyen en lo que entendemos en, en la historia, ¿no? y sobre todo en cómo nuestro sentido histórico se ve atrofiado por estas prácticas necropolíticas, pero no en un sentido tan explícito como lo es este, controlar la vida y la muerte desde la narcocultura o desde estos grupos sociales este, o gubernamentales del de, de asesinato o los desaparecidos, sino que es un movimiento un poco más implícito, como lo son los medios de comunicación, y en específico los de los medios de comunicación masivos que se permean en, en la cibercultura, ¿no? Sobre, en las redes digitales. ¿no? Ahí está, entonces, apoyan con la siguiente diapositiva, bueno, con la siguiente plantilla pasar es cosa? Ah, sí, muchas gracias. Bueno, entonces como esta epígrafe de Agnes Heller, que es un poco el espíritu, super que no soy todo, es el espíritu de lo que va a ser esta presión o esta problemática. Se contempla el espectáculo desde la putana, desde las filas del teatro, desde una silla frente a la pantalla de la televisión. Algo sucede, ha sucedido o va a suceder allá afuera que no sucede aquí y ahora. Algo sucede, ha sucedido o va a suceder en el espectáculo en vivo. El presente es presentado, el recuerdo no es en aquí para alguno. algo. Y eso es conocer un poco en nuestro sentido histórico a lo largo del siglo y como siglo XXI, la cuestión de la memoria de la tenemos es, hoy un entendemos la duración histórica, perdón, de los hechos históricos en, en el periódico que vemos cada mañana en los que ha hoy en el mundo. Es que, más bien, ahora actualmente claro, no nos no apenas la memoria, sino más bien a los no Hay más cosas que uno termina rodeado y termina recordando. Este. Recuerda más el meme que la guerra de Ucrania. Entonces, así es en poco. Y bueno, entonces esta ponencia de varios comentarios. El primero va a ser explicar cómo poco, podemos ver que los presupuestos que guían sobre el sentido histórico y la historia, en qué consiste y cómo en interpretaciones como Poyer o Nietzsche terminan problematizando sí. llevando hasta sus últimas causas o bueno, las últimas consecuencias este, este tipo de presupuestos que guiamos. Y ya en un segundo momento vamos a analizar cómo los presupuestos que guían justamente, este un modo un poco a la al apocalíptico, se terminan aún radicalizando, a agravizadas por la cuestión este, cibercultural en la que, este, que estamos presentes, ninguna esta cultura mediática, esta cuestión de universal y, que las ideas universales son anti esta cuestión de la historia, esta forma de entender la historia, e incluso van a recrear. Voy a seguir un poco rápido, ¿no? Para que no se tiempo. y es que lo que tiene que llegar esta cuestión de la racionalización de la historia o de la reflexión filosófica sobre la historia? Y acá tenemos el concepto de que la filosofía de la historia no puede partir de la contingencia, sino que tiene que alzar su... Ve como, y ver cómo hay un en una providencia, un ideal, es esa cuestión de despliegue de la razón o de verdad, y verdad, cómo es que esas cuestiones negativas se ven pues, de alguna forma este, olvidadas por las. De, por de despliegue del de, de de espíritu, ¿no? De esa forma se vincula bastante a lo que tiene, bueno, esa cuestión de la teoría entre la edad y el espíritu, sí se ve claramente en eso de ver cómo las cosas negativas la intención de bienes mayores, ¿no? Es cierto. Bueno, igual para pues, mi parte pues, del libro y su atención, entonces podemos ver que, que esta composición en el espíritu nos va a decir que la historia es la limitación del espíritu en su tiempo y... Constantemente, la parte de los marinos está en esta cuestión de retener, Entonces, Por ejemplo, pone siempre el ejemplo de la revolución. Está en esta cuestión de cada vez vamos más refinando, vamos atirando mejores cosas, y llega a poner esa cuestión de la autocontención y el despliegue de la libertad, y precisamente cada vez se va a y esa cuestión de la Entonces, nos va a decir que al final. Que solo el de las ideas más universales, a lo que posteriormente los dos, cuando los dos lo va a radicalizar un poco en el sentido de que solo el éxito es, es, es la verdad, ¿no? Aquí te refiero esto, este contexto, es el ejemplo de por qué no juzgaron, este, ¿por qué juzgaron, juzgaron a, los, a los nazis? Este, pues justamente porque perdieron ¿no? Entonces, además se habría, habían estado en esta reacción con este burocracia legal porque justamente habría ganado y el hecho de haber ganado nos habría aberturado, y con otros hechos se convierte en una veracidad, ¿verdad? Entonces, eh, los recuerdos que creían que solamente las universidades son las primeras, oye, lo van como que el es lo que puede imparar a la verdad que es una idea de la Entonces, si hay cuestión, digamos, lo que ha dicho entonces, un movimiento para que sea verdadero, que sea victorio, y que, y que que ser para que sea víctima y también se va a el diagnóstico para ser válida la ciudad de nuestro se termina un poco trastocando el corajero fines, justamente. entonces, para terminar ¿no? termina esta cuestión de que, al final de cuentas, para que un movimiento va a estar en el perro, va a esos medios. Y está en el siglo XX, en el siglo XIX tenemos a Lady Kitchen, sus oportunidades de la segunda interventiva, cómo ver problemáticas de ideas y la historia de un espectro que nos, nos dice verlo todo de la manera objetiva. y durante la mesa pasada, la mesa pasada, durante la mesa de la escucha. Entonces, es como... Hay ¿no? que hablar de precisamente la reflexión histórica en cuestiones universales. Kirchner también va a tener la misma crítica en su mirada filosófica de su propio crítico, en el sentido de que es muy común cómodo ver cómo hay que existir por la universalidad. no hay un ámbito que comprobe es conocerse ahora sí Gracias, entonces. Entrando un poco de lleno en, la, en, lo que nos, en lo que vemos más en nuestra cotidianidad es cómo es cierto que hay las necesidades. Y las más universales son las, son las que perviven, y por lo menos que no es el éxito, es la verdad Cómo es que hay una forma de terrorismo, de que, no estoy diciendo que, el terrorismo, pero, cómo es el terrorismo que ya está terminando el, y se está localizando, en los momentos más que, de Colter, y en la final, que paba Nietzsche, de alguna forma, ¿cómo es cierto lo van a evitar los medios de comunicación, pero para transmitir la verdad, no? Como todos los más que no de los hechos de la contingencia para hablar de esa de la vamos a ver los medios de comunicación. esa de terror, para la ciudad, y este es en el sentido de que la la compra de es esa cultura mediática en la que estamos constantemente inmersos. Y fácil, pues, pues, es un pequeño problema, pero es pensar eh, que una imagen te trata la verdad te la verdad. Entonces, es la expresión de cuando se hace la fotografía, no es este. Es curioso de ver cómo surge ahí la verdad que fotografía, y también piensa que eh, la gestionarse ya, ¿no? con el positivismo a gusto ¿no? Bueno, esta cuestión fue de, de encontrar el objetivo del de, de mundo. Eso eh, es cada vez con esa intención de que ya tenemos medios tecnológicos por los cuales podemos captar lo real, lo objetivo, lo que no se puede poner en esta. Entonces, un poco ver cómo los medios de comunicación, la esperatura, nuestro, para decirlo la, tal, este, las redes digitales ya están transformando un aspecto urbano, o sea, en un sentido amplio, y ya estaban, que hay un poco nuestra forma de entender ciertos entre nosotros y toda la universidad histórica, y bueno. Y bueno, es un poco más que todos ustedes te agradezco y que nos ayudó de entrar en la construcción de lo entender que esta cosa de la mutación digital, la situación de cultura, o la situación de la economía digital, es una forma de vivir. Franco Grifo Garni nos dice que me lo me voy a decir, que la mutación digital está invirtiendo la manera en la que recibimos nuestros entorno y también la manera en la que lo conectamos. Ponte esta imagen porque justamente b pone el ejemplo de cómo ahorita los jóvenes se descanso y no vas a caminar con el teléfono en la mano y casi ya no se caen como antes. Entonces... Es un poco Google, es pero creo que el tipo no, no va por sitios sino que dice, vean cómo nos estamos adaptando sentido ya entrar en otra en en en forma de vivir en el mundo. Y entonces, ya lo estaba no sé, no, que estaban acostumbrados a que no se ve un viejo y dice, que no, que pues no, que y ya vamos a ver qué va a decir el otro y entonces ya lo hizo. ¿cómo? En este sentido, en se realidad, la cuestión de cómo los medios de comunicación están afectando nuestra sensibilidad nuestra, nuestra forma de sentir las cosas. Y no solamente en el sentido así como prácticos, sino también en el sentido de comprender ciertas nociones a los cambios. Entonces vamos a ver cómo se documenta la objetividad en los medios de comunicación. Puse diversos ejemplos, el abandono, esas cuestiones de, de, de los de estimolios de las víctimas, por ejemplo, pero yo me quiero enfocar a grandes en rasgos de cómo es que de alguna forma los medios de comunicación se obsesionan por enseñar imágenes groseras, imágenes horribles, para decirlo así, imágenes en no. ¿vale? Entonces, si, si nos damos cuenta de esta cuestión de que nos estamos hablando a una zona violenta, hiperviolenta, es una cuestión de que uno ya no puede ver películas sin ver un citado, sin ver un decapitado, sin ver ese... No lo sé, en, este, en un noticiero ver justamente las cuentas de cine sí, Entonces, pues, eh, puede pintar a ti, que está sangre, Ahora bien, entonces van a ser los reporteros de esta cuestión un poco eh, ya que ya no lo sepan. Si quieren mostrar objetivamente la historia, si quieren no, mostrar objetivamente qué es lo que está sucediendo, es que van a recorrer una forma de alguna forma terrorismo en el sentido justamente de imágenes eh, para apelar a la objetividad. Algo que nos va a decir a Shinventer es que en la micro política no es solamente la cuestión de desaparecer. De los fue pensado Estado, eh, de intervenir a la gran persona y a nadie, ¿no? Sino que hay otra forma un poco más este, invisible, en la cual nos estamos aplicando a ese tipo de prácticas o prácticas en nuestro estado actual. Entonces, el error es que convierte en medios para llegar a la historia y las conoce. Esta chica la hice pensando en Hegel y en Marx, pero, también la, pero ahorita nos vamos a pensar un poco en estos en estos, en estos periodistas, en estos periodistas, en, estos, en estos, esta gente que es este historiador, que está grande en la internet, en el anonimato, que nos puede presentar así este, en vivo, este, la cuestión de un asesinato, ¿no? y justamente para hablar de la objetividad de un hecho histórico, de un acontecimiento, un relato, o lo que pasó aquí en China, se toma. Como primera idea, ya como la cuestión más objetiva, positivista, pues, lo que quiera, es justamente la imagen del asesinato, cómo sucedió, justamente ese morbo de ver la. Este. Es justamente este de ese morbo de ver cómo notan a alguien, es pues, una cosa un poco rara, un triste y Justamente, es lo que nos está dando la microfónica, estamos desacralizando la muerte y la estamos entendiendo como algo común. Este, la tiene... Ah, que está muy sencillo, sí, voy como, como loco en estas... <risa> no, no sé, bueno. Eso es este problemas. ¿Eh? Este, entonces, ya tenemos la cuestión de que esta forma de visualizar la violencia, de mediatizarla, se termina siendo y queda un nivel de palabras simulando la violencia, en el sentido de que ya la historia está mediatizada, está simulada, está recreada, porque justamente los reportajes no están este, hechos con una intención objetiva o, este, si lo quieren ver, este, libre de pecado, sino que justamente se van a desapropiar pues, de ciertas necroprácticas para. Eh, llamar la atención, llamar al público, tener lectores, tener esta cuestión, esta, esta cosa de este, que imágenes, hay que hacer la alusión a este género del cine, el derramamiento de esa espiritual es innecesario, pero de alguna forma es cómico y puede indicar a alguien que el mainstream de, de así de decirlo. Eh, cualquier cosa es un herramienta de sí. sangre. Sí. Entonces, en esta ocasión, las actores van a tener un poco, un poco ya este, de muerto. Eh, y algo que me encontré durante investigando esa cuestión de la espectacularización, de la violencia, por ejemplo, es que se han antivagüeces las tragedias, cuando había acercado a de, de suicidio, por ejemplo. Lo que, eh, sí, lo que justamente para no aterrorizar al espectador, estas escenas que eran ambugidas y eran cantadas por el pueblo, ¿no? Entonces, también es que el espectador en este cuerpo algo didáctico, de ir al teatro, enseñarse, educarse, esa opción paralítica un poco, ese, pues, me da un poco esto de no, ese, incentivizar al espectador con muertes innecesarias, con cosas que uno se puede imaginar, que no es necesario este, enseñar, y al contrario, una película Sí, se puede apagar allí, porque... sí. ah, bueno, a continuación pasaremos pues, lo que sería la ronda de preguntas. Ah, si les parece bien, como ya estamos bueno, sobre tiempo, sería alrededor de tres preguntas. Y pues no sé si te quieran animar. De no será así, yo me bueno, gustaría pedir una, pero así que tomo una y quedarían dos. Entonces, ya hecho no, es... no, no, no, es, eh... ¿Te parece bien al doctor Huesa que levantó la mano entre la chica y el otro chico? Ok. Eh, bueno, una, una pregunta eh, para ti, Estefan, eh, ah. con respecto eh, okay. a la okay. leche de ayer. Parece que no tiene una muy buena cercanía. Cuando eh, cacha otra eh, relación. Entonces ahí. Eh, ¿No? Si eh, ahorita leas otro texto, además de una conciencia de clase, luego que nos puedas completar, cómo evoluía la chillería en el recinto También ahí relacionado, eh, si al final de cuenta dentro del los pues, Barroco hay menos clasificación que en otros pues, Ejos, como el Radista o de Alhambra, si hay otro tipo, como de vida colombiana, más colorida y más escape, dijiste eh, ¿Más colorida ah. eh, más sabrosa? Uh -huh. en relación a los otros. Eh, eh. Bueno, y nada más una, un pequeño comentario de la ética de eh, Santiago. Eh, yo como que ya no lo no permitía dejar de decir, ¿no? Que ni Collieve, eh, ni Luche, eh, ni pegar, la de la obra que eh, le ¿no? Como para encontrar, eh, aspectos eh, que a ellos no diría en su propia perspectiva de los Precisamente lo que marca, aunque no, tomes, y no está la zona que se me ¿no? la totalidad la de la obra de que el método de y ¿sí le permite, no? porque un programa gran eh, político, ¿no? que a la fecha puede ser muy de no para muchas eh, sociales, de esos otros tres factores que no um, se podría. a la manera. De Hegel en una crítica a la civilización eh, europea, occidental, hay eh, como que se ilumina, ¿no? horizonte vez distinto ¿no? Es el supuesto fin de la historia y cuestiones, ¿no? Que toman estos eh, receptores para asear la obra de Hegel. Y en ese sentido, eh, los dos recomendaciones, más ¿no? eh, para todos, ¿no? Y raya de una yesca en, en la evolución marxista, en la revolución precisamente invita, ¿no? A tomar toda la obra de Hegel, a vincularla justo con la obra de eh, de Marx, y se iluminaría, ¿no? Un método eh, en el muchas sociales que eh, lo ¿no? Una traducción eh, que está publicada Chocan, eh, en Chocán, colaboración con una de acá, de Derecho, de 1819-2020, que evidencia es una lectura muy interesante de la economía política clásica, como para igual tener un con la tradición eh, mariscita. Gracias. Bueno, pasamos con la chica y después con el chico, por favor. ¿Sí? Y es respecto a cómo desde esta oportunidad se presenta tanto a como a, como a y <tose> y en la de las ciudad de la la relacionamos el ejercicio que se puede en cuenta que si lo movimos claramente en el curso, en el adorno, en verdad tal abrir el movimiento de transformación social desde la parte negativa de la identica en ese sentido, así como se puede verlo así, como la crítica que hace Sánchez Vázquez a partir del mundo a partir de la técnica propuesta de eh, de análisis estructural, de las cultural que no o ¿no? puede ver ahí que todavía también están ellos en esta parte de mover eh, hacia la transformación o social desde la la parte como importante ¿no? de, los, de del campo en el análisis es ¿no? en, en relación a la filosofía Americana o de Nuestra América, o una antropología que requiere recuperar los valores de la historia propia de los pueblos originarios, ¿cómo sería posible o cómo se posibilitaría en la praxis un reconocimiento de los valores de, los valores de unas culturas originarias en tanto se tiene que confrontar con la historia propia de la colonización y con la historia propia del capitalismo y, de la, y la apropiación del capitalismo? De, de esos valores arqueológicos y también de la destrucción de las comunidades, de las culturas y de todos los sentidos, ya este, filosóficos o teológicos, que tendrían esas cosas. que ya no pudieron sobrevivir. Incluso de los imperios más grandes que conocimos, como el imperio Inca o el imperio Mexica, no conocemos la mayoría de todas su, su riqueza cultural ni su riqueza teológica y filosófica. Entonces, ¿cómo es posible llegar a esta arqueología? Y, bueno, otra, otra cosa, lleno hasta Bolívar Echeverría, y, eh, y metiéndome un poco en una cuestión más ortodoxa, marxista. ¿Cómo, según los hechos de Bolívar Echeverría, sería posible una superación del capitalismo? A lo que voy es que, si esos cuatro hechos de capitalismo, si ¿sí hay en uno de ellos más posibilidad de la superación verdadera histórica del capitalismo, cuatro son esa posibilidad. Si verdaderamente el Egipto es barroco, en tanto que es, pues se puede considerar como una, un epítome de la, de la dominación. No hay siquiera posibilidad de los cuatro Bueno, ya para finalizar, yo voy a plantear una pregunta porque creo que fue muy magnífico todo lo que dijeron y creo que va un lado para el cierre de las preguntas. Y la cuestión que quiero plantear es cómo, lo me... Diálogos, si me permiten, como con la categoría de la occidentalidad fallida, en tanto que se tienen estas perfecciones que se me hacen igual un tanto coloniales, y también sería como la pregunta de la trampa, ¿por qué sería una axiología y no una epistemología como lo hacen, por ejemplo, este, de Sousa Santos? ¿no? Eh, y eso se me hace como muy interesante porque creo que va de fondo esta parte de la edificidad, pero al mismo tiempo me salta a reducir cómo sería este diálogo, tanto que hay como cierta inconmensurabilidad, como ya bien lo mencionaban, entre ciertos saberes que son comunes con los originarios, pero asimismo de toda la diáspora que se dio de las culturas africanas, pero a su vez esta parte asiática, en esta occidentalidad fallida, y cómo sería esa confabulación axiológica, en tanto que hay como esa pluralidad, haciendo también un poco la otra el quiño o la otra trampa, sobre esta universidad que se retoma desde la parte de, de, del cono sur, de la, por ejemplo allá en, en Colombia. Entonces, sería más o menos así. ¿Por qué una axiología y no esas epistemologías que, que, que se desarrollan en el cono sur, pero de manera tramposa porque son personas que son del norte global, ¿no? Haciendo la epistemología en América Latina. Entonces yo este, bueno, bueno, de, de muchas gracias evidentemente eh, de, de manera lamentable se han muchísimo de nuestros valores de los valores y eh, fueron parte de bueno, los pueblos originarios de estos continentes con la desaparición incluso de muchos de esos pueblos en el caso de de Cuba, de donde yo vengo, pues, prácticamente la cultura entonces en desapareció, aunque ah, okay. de hecho quedan remanentes y hay cosas ahí que por digamos por un, la, la genética social, la genética histórica han pasado y han quedado, pero en lo fundamental desapareció. Eh, eh, ahora cuando nosotros hablamos de de la recuperación, digamos de valores partiendo de la historia, sobre todo tenemos en cuenta no solo no tanto la historia escrita, la historia contada, contada, sino la historia en tanto hecho práctico, la historia objetivada de punto de vista práctico. Y eso creo que es algo importante. Estamos en la época postmoderna, el predominio de ciertas ideas postmodernas, que tienden a negar la historia como praxis y a sustituirla solo, la historia como discurso. Por historia. Aquí nosotros estamos tomando en cuenta sobre todo la historia como praxis. Sin esa praxis de la colonialidad, no solo la praxis histórica precolombina, sino la historia de, del colonialismo mismo, eh, digamos, una tendencia objetivada socialmente, no en un sentido periodológico sino de objetividad social, una tendencia a contraponer ciertos valores a aquellos valores que acompañaron los procesos de colonización, de. Eh, dominio, de, eh, digamos, de relaciones y de exclusión hacia la cultura propia Es decir, la, la defensa, digamos, de la identidad, de, recordemos que eso es constante todo el pensamiento latinoamericano, eh, desde que con, tiene conciencia de sí mismo. Recordemos siglo XIX, lo, la, el pensamiento que acompañó a los procesos eh, independentistas, el, el pensamiento de Simón Bolívar, ¿quiénes somos? Somos un pequeño género humano, algo intermedio entre los verdaderos tierra y los usurpadores extranjeros. Ahí había ya una reflexión filosófica, que no necesariamente viene de un filósofo, viene de la praxis, viene de alguien imbuido precisamente en el proceso práctico de emancipación, y tiene que preguntarse quiénes somos, y precisamente se lo pregunta para tener una respuesta. ¿Quiénes debemos Es decir, si no te preguntas quién eres, no sabes lo que lo que puedes o lo que debes, y por eso cuando Bolívar responde de manera muy abstracta según, con eso estaba diciendo nuestro camino no es ni retornar al mundo prehispánico, no es posible ni copiar miméticamente los caminos ensayados por otras culturas. Entonces ahí hay una conclusión axiológica es decir, la búsqueda de un camino social que acompañe, o sea, resultado de los valores propios. Y los valores propios ahí se están refiriendo los que reconocemos, los que somos plenamente conscientes, sino a esos que emanan de un proceso histórico práctico eh, en donde nos tocó la peor parte. La parte de ser, eh, digamos, la, los colonizados, los, los explotados, los conquistados. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Refer, eh, a eso nos estamos refiriendo. Y esa historia sí es recuperable. Recuperable porque está ahí. Es decir, a, a, a, aunque parezca un poco tosudamente positivista, los hechos son, están ahí y por lo tanto los, cuen, los recuentos históricos de esos hechos pueden tener menor cercanía con los hechos reales. Ancestral. Pero haciéndose eco, como ensayista, como poeta, con muchas metáforas, de esa historia práctica, nunca, pero real, es que él escribe nuestra nueva. Eh, eh, eh. Las teorías sobre la colonialidad, la colonialidad, es Santiago, otro hombre y otro, pero no solo él. Como tú decías, algunos que, que piensan en el asunto de no, pero no, como le decía José Martí. y <risa> eh, José Martí, por cierto, decía que vivió 13 años en los Estados Unidos y decía: el monstruo que conozco las entrañas. Y mi onda es la de David. ¿Vale, verdad, David. ese es José Martín entonces eh, ¿qué me preguntan? <risa> ¿Sobre ¿por qué una axiología? Ah, ya. El... entonces ¿por qué una axiología? bueno, precisamente para complementar un vacío, para llenar un vacío. es decir, las teorías de la colonialidad y de la colonialidad han trabajado mucho el tema del ser, el tema del poder el tema del saber creo que Es decir, es un elemento, es un complemento, es el cierre. Con esto no quitamos fuerza, digamos, a la idea del saber, a la idea del conocimiento, a lo que está asociado a las cuentas de Cristo escrituras sur. Pero igualmente, análogamente, creo que de la misma manera en que se habla del sur, podemos hablar y debemos hablar del sur. Incluso podríamos hablar de ontología del sur, si nos referimos a parte del ser. O eh, nos podríamos hablar también de, de digamos, de praxiología del sur si nos habla si tenemos en cuenta la colonialidad del hacer verdad que también es otro elemento poco trabajado dentro de estas teorías y creo que es muy necesario sobre todo si, si lo enfocamos de, de más, si tratamos de, de juntar o de jalar la teoría de la colonialidad de la colonialidad a más por la vez llevar a más ahí que es una ausencia creo que, es, que eso es muy necesario entonces para eso se hace necesaria una praxiología del sur, es decir, una teoría eh, que muestre la colonialidad del hacer y la decolonialidad del hacer. Entonces, por esa razón, fundamentalmente, es que hablamos de una axiología. Es, creo que es un elemento que puede cerrar. No puede cerrarlo porque siempre quedará, quedarán aristas abiertas, pero contribuir a cierta complementación de lo que es la actual teoría de la colonia. Ah, bueno, y aprovechando que el uso de palabra, me quería es entre, porque hablando de, de la relación. Eh, ¿Qué relación habría entre estos y de, entre, pues, ¿sí? ah, El que abandonar la ¿Ah, en en con entonces, ¿sigo yo? bueno, voy a empezar con la pregunta de Fernando eh, sobre la dialéctica Hegel y su presencia o no presencia en Bolivia Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez. no, digo que es un drama eh, la filosofía mexicana eh, bueno, del 20 y 21 también, digo, no conozco toda pero conozco en la UNAM sobre todo la bueno, UNAM creo que es sí, un pequeño drama en el sentido que Hegel se conoce sobre todo desde el hegelianismo en el derecho ¿No? Y, y como todos sabemos que sabemos el granismo, aún antes y mucho más después. Antes, ha tenido... Pero hace un poco es más complejo, pero muy simplemente el hecho de los árboles muy bien, el veganismo de izquierda y derecha, y Sánchez Vázquez y Bolívar Chepería escriben como si no conocieran el veganismo de izquierda. Y creo que tiene que ver con el hecho de Venezuela parece en los 70 había discusiones de hegelianismo de izquierda y a lo mejor hay más excepciones que ahorita no conozco, pero en la UNAM por lo menos eh, los hegelianos que vienen de España, exiliados, sí, antifascistas, sí, pero no son de izquierda, los hegelianos, ¿no? Entonces, y creo que eso lo, no sé, iba a ser eso es un poco dicho muy a la ligera, pero lo, lo, lo, lo, lo mete en un cierto rincón a IGLI en México, un rincón equivocado, obviamente. No, pero, eh, y pues, por ejemplo, el trabajo que tú haces, Fernando, de, de ¿no? editar o, o, o a, a traducir a tu estilo, con otras fuentes de otros semestres de Hegel, su filosofía de derecho, eso es muy importante, ¿no? Porque, y digo, normalmente no soy muy fan de la filosofía alemana, pero en alemán sí hay hasta hoy las dos ediciones de muchos libros de Hegel, la de izquierdista y la derecha, y muchas veces al español solo se tradujo la persona derechista, ¿no? A, con excepciones como la tuya, ¿no? Entonces, y como dije, Venezuela en los 70 también había excepciones importantes y eh, que yo sepa, y insisto, a lo mejor más que no conozco, pero yo creo que ese es un gran problema. A Sánchez Vázquez menciona a Hegel porque es como un filósofo muy, más sistemático y sabe de su Marx lo menciona por ahí, pero tampoco en un lugar muy prominente. Y Bolivia prácticamente no habla de él. ¿no? Y como tú mencionaste algunos, me dijo, Bolivia, esta dialéctica es un término típicamente stalinista, pero esto nunca escribió, pero me lo dijo en la plática que estuve con él sobre ese tema. Y creo que tiene que ver con este tema que Bolívar sí creo que no, no se metió en ese debate. Y creo que tiene que ver y ahí... Macuse ha hecho un libro muy bueno sobre Hegel, en ese sentido es diferente, no razón y revolución que Bolívar, pero lo que tienen en común con Herbert Macuse y Bolívar Treveria es que tienen esta fuerte influencia heideggeriana. Macuse rompe con Heidegger creo, más tajantemente que Bolívar, ¿no? aunque Bolívar ha hecho un texto muy bonito que se llama Heidegger y el ultranazismo, donde ¿no? dice que Heidegger de alguna manera es más nazi que los mismos nazis algo así. Esas cosas es críticas a Heidegger, pero al mismo tiempo en una de sus últimas conferencias antes de su muerte en la UNAM en filosofía. Alguien le pregunta, ¿Quién es el filósofo más importante del siglo XX? Dice, por supuesto, Heidegger. Digo, unos meses antes dijo, dijo por supuesto, parte de Benjamin. ¿no? Tenía las dos respuestas a la misma pregunta, según cómo estaba de humor, o según cuál era la, la, la temática. Algo muy, y una vez en una entrevista le dijo dije, Ay, Bolívar, ¿cómo funciona eso? porque a veces es marxista y todo? Y a veces eres heideggeriano. ¿cómo, ¿Cómo logras eso? no La pregunté también en el contexto de la Revolución Cubana, ¿no? que él era muy fan de, de Che Guevara, la Revolución Cubana, etcétera, cuando era joven. no Publicó textos del Che en alemán a los veintitantos años, etcétera. Y al mismo tiempo ya no dijo, ¿cómo funciona eso? Y él me contestó: Bueno, lo que tiene en común el Che y la revolución cubana por un lado y Heidegger es la radicalidad. Así me contestó: ¿no? la radicalidad. Los dos son radicales. Bueno, es cierto, los dos son radicales, pero bueno, si, eh, no sé si es suficiente, ¿no? Porque, digamos, uno puede ser radical de otra manera muy diferente. Lo que quiero decir, creo que lo que tiene atractivo, y Bolívar se hizo ya muy famoso últimamente, y Bajuse en su momento, obviamente, de mucho más todavía, es justo eso. Esta, digamos, cosa muy, muy carnal, no muy concreta, ¿no? Que hay en Heidegger muy, en verdad, simple, ¿no? Que, que de una manera muy rara lo combinan con el marxismo, ¿no? Pero creo que los hace atractivos, ¿no? Que hacen como un auto tan complejo, tan contradictorio, tan dialéctico, Marx, algo mucho más tangible, ¿no? Esa es la ventaja del aligarianismo, las cosas se vuelven esenciales en Marx no lo son, y en Hegel mucho menos, ¿no? En Marx y Hegel no hay esencialismo, son radicalmente anti-esencialistas, Heidegger es todo lo contrario, y hace una combinación muy interesante, que en el 68 es central para el funcionamiento ideológico, 68 por lo menos en Estados Unidos y Alemania, y intuyo que en otros países también, sin conocer muy bien los movimientos, pero lo que quiero decir, y creo que esa es un poco la limitación, digo, la fuerza y al mismo tiempo la limitación de Bolívar y Echeverría, fuerza, porque se mete a un tema como justo lo de los derechos barrocos, hay algo también, un pequeño gastecito de Heidegger, mismo que es la parte peligrosa de esta teoría, la parte problemática, uno siempre está en el peligro de esencializar, aunque Bolívar dice, no hay que hacerlo. Él es, bien, es muy inteligente, ¿no? Y es, tiene buena formación marxista, pero a la vez hay una tendencia así a sí hacerlo, siempre está como el filo de la navaja, ¿no? Entre esencializar esto y no hacerlo, y yo creo que eso no es tan, tan atractivo y a la vez también, también problemático, porque cada vez más por las eh, seguidoras de Bolívar y de la derecha. Está creciendo este movimiento de manera impresionante o lo que viene a ideólogo de, no sé, qué gobierno de diferentes países de América Latina que no lo es, se volaba de eso, nunca quería hacerlo de ninguno de los actuales en el poder y tampoco en Ecuador, etcétera. Pero digamos que tiene que ver con esta debilidad que tiene, insisto, que es a la vez fuerza. No lo digo, no digo como en el discurso, una cosa, no que yo esté de acuerdo, pero tiene como pega, ¿no? como atrae no, yo creo que es, hay que reconocerlo, es que Hegel es tan complicado. ¿Quién entiende a Hegel? Nadie, ¿no? Bueno, casi nadie. Entonces, Heidegger... Como... no creo es que bien entienda Heidegger. No digamos, discúlpeme, Heidegger, sencillo el pensamiento herigariano con la esencialidad, coincide perfectamente con la ideología, ideología dominante, ¿no? Entonces, eh, diga, claro, un nivel muy alto, obviamente, de manera discursiva e intelectual, no, no lo voy a negar, pero de todos modos no, sí existe con esa esencialización de las relaciones sociales, ¿no? Y, y casi todos nos educan así en la primaria, en la iglesia, en la preparatoria, etcétera, ¿no? La ventaja de Heidegger, que habla como todo el mundo habla, no mientras Max y Hegel hablan de manera como nadie hablan, siempre las contradicciones, siempre las relaciones, siempre las tensiones. Entonces Bolívar y Macú toman como el camino, como en medio. Y de, de ahí está su el secreto de su éxito, creo, ¿no? Y es un poco, y Claudia ya da la vuelta por Lucas, aquí dice Bolívar sobre Lucas, dice cosas terribles, ¿no? Yo creo que implícitamente aprende mucho de Lucas, pero no directamente, sino más bien la teoría crítica de otros autores, ¿no? A lo mejor a veces ni no está consciente cuánto le toma de Lucas, pero en un texto de él que se llama Lucas y la revolución como salvación, que publicó varias veces, la primera vez en un tomo colectivo en la UAM, eh, Zapalapa, si me bien me acuerdo, o se me olvidó, sobre, sobre Lucas. En los ochentas, creo, fue esto, o en los noventas, no me acuerdo el año exacto. Ahí Bolívar dice algo como que Lukács con su concepto tan radical de cosificación ya no deja salir alguna si todos, y está toda la conciencia de todas las clases está cosificada entonces ¿cómo se va a dar una revolución comunista? es imposible entonces dice entonces lo que Lukács hace es implícitamente introducir un mesianismo y critica eso ¿no? como única salida y yo creo que ahí Bolívar se equivoca tremendamente, y yo pienso que es al revés, o creo que hay un poco ahí, vaya como respuesta también a lo que dices Berenice sobre la negatividad lo que Lukács hace obviamente es describir la realidad prefascista o cuasi fascista en Europa donde hay efectivamente no hay salida. No había. Donde la izquierda ganó? En ningún lado. Siempre gana en este momento la derecha. ¿No? Entonces, digamos, si esto nos gusta, no nos gusta. Es como aparte. Por supuesto que no me gusta. Pero esto que no me gusta no va a hacer que empiezo a mentir. Lucas simplemente describe una situación sin salida. En los años 20, 30 en Europa no hay salida, digamos, en los hechos. No digo que teóricamente no haya sido posible, pero en los hechos, y Lucas tuvo la razón, ganó el fascismo. para decirlo. Claro, finalmente gana la Unión Soviética y gana en los aliados, pero por muchos años la izquierda es aplastada o incluso se, se traiciona a sí misma. Y entonces, eh, como bien dijo, con la socialdemocracia, etcétera, entonces eh, ahí Lucas nunca tiene la razón, lamentablemente. Uno quisiera que se haya equivocado a este señor. Ojalá ojalá que no fuera cierto. Entonces, la cosificación, lamentablemente, tiene razón. Después, la teoría lo que toma tanto, porque es el único. Bueno, también tiene algo, algunos, pero es el más famoso, por lo menos de los que detectan muy tempranamente este problema de la cosificación generalizada, aún de los oprimidos. La clase alta estaba cosificada, pero, no, man, ¿por qué los oprimidos también? Entonces eh, Lucas ahí una explicación muy interesante y el eh, incluso, bueno, en verdad los textos sin saber o sin estar consciente Pero ya hablando, había explícitamente en Lukács esta crítica del, del supuesto mecanismo. Insisto que me parece falsa, porque ahí piensan en los de en teoría crítica como Lukács. Lo que tiene que ser el filósofo es pues, decir las cosas como son. Si esto en el segundo paso da chance a una situación de optimismo político, puedo hacer algo, es otra pregunta. Pero no puedo sacrificar la verdad al optimismo político. ¿En las cosas? Sí, y sí, si el resultado es ahorita está todo perdido, pues qué malo, ¿no? Pero, insisto, así fue, y no han sido millones de los que han matado los nazis en los campos, en la guerra, etcétera, todo eso tal y cual no lo previó Lucas, obviamente nadie, pero ideológicamente sí lo previó, previó esta totalidad de la dosificación así, y tuvo razón, insisto, lamentablemente, por supuesto nadie nos gusta que tuvo la razón, pero que no nos guste, insisto, no es un argumento filosófico. Entonces ahí creo que Bolívar, muy al los 68, en el 68, en el es algo que a, a cada día lo entiendo más, había un optimismo muy falso, no Muy barato, muy superficial, no en el sentido, ah, todo es posible y podemos salir de las cosas y las cosas no son tan malas como parecen y que implicaba siempre una negación de la historia de los propios padres y abuelos nazis. ¿no? El 68, aunque tenía la fama de ser una ruptura con el nazismo, yo creo que no lo ha sido. Yo creo que ha sido una cosa, un intento, eso sí, si había intentos, de ruptura, eso es cierto, pero yo no creo que lo hayan logrado. Y tiene que ver justo con este falso optimismo, justo esta idea eh, simple que no, las cosas no son tan obscuras como dijo Lucas, digo, no lo dicen tan explícitamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta de, eh, de Benice, ¿no? La negatividad, ¿no? Yo sí creo que... Eh, eh, y, y creo que en Sánchez Vázquez incluso está más presente que Bolívar. Sánchez Vázquez es justo su concepto de praxis, aunque Bolívar le la crítica por ser demasiado optimista es una crítica que hace en una entrevista por lo menos a sánchez vázquez eh, yo creo que no es cierto el concepto por ejemplo si ustedes leen las ideas estéticas de max sánchez vázquez sobre la imposibilidad de la arte en el capitalismo una y otra vez, ¿no? Tengo que cerrar. Bueno, no, entonces ahí hay, no hay, esa visión negativa es muy fuerte. En Bolívar de todos no sé, modos hay algo de ello en el édito barroco. Justamente el los barroco es algo muy raro. Por un lado es totalmente negativo en el sentido de decir, cuando se si pueda hablar el etos barroco, todo está pedido, el valor de uso está subordinado, está destruido. Pero lo interesante o es sea, al mismo tiempo dice, y de todos modos lo voy a rescatar a sabiendas que es imposible. Dicho de paso a Madonna hace en eso, en su praxis, eh, el instituto dice, nos ha pedido? ¿qué hacer? fundan el instituto, eh, financian más de 100 personas, el Instituto de Investigación Sociales paga a más de 100 investigadores en exilio, no organizan discusiones cuando ya nadie se atreve a hacerlo, etcétera, por supuesto son los menos pesimistas de todos, si ustedes ven en los años 40, quinto día se atreve a decir algo, son ellos, nuestra teoría absolutamente negativa, como bien dices, pero en ICI, y a la vez, en su praxis, igual que el lector barroco, dicen sabemos que no se puede hacer nada, ¿Cuál es la conclusión? Lo intentamos de todos modos. ¿no? Y lo hacen, no solamente lo intentan, insisto, en el instituto y becarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, no, déjeme de rápido decir algo, todavía sobre los cuatro ET que preguntaste cuál es el más cercano o más lejano a una sociedad postcapitalista. Tiene no más una frase, ya terminada. ¿no? Yo, yo creo que ninguno está cercano, pero el ETE barroco no está más lejano, como la izquierda eh, eh, patriarcal. Piensa. La izquierda partidista dominante, incluyendo Morena, incluyendo las socialdemocracias de Europa, piensan que el leto barroco, por ser supuestamente corrupto, atrasado, conservador, católico, y todo eso, está un poco simplificando, está más lejano, hay que primero superar estos barroco, hacemos todos realistas o podemos clásicos o románticos, y luego en un segundo paso nos hacemos postcapitalistas, y eso es falso. El etos barroco no es más lejano que los otros, aunque parezca súper atrasado. Y dicho, hecho, pues es el más viejo de los cuatro etos. Y una última sobre lo que dijo, eh, dijiste, ¿no? Eh, sobre ideología y eh, identidad, etos, perdón, etos, identidad, se pregunta muy, bueno, ahora sí termino. Eh, justo como dije en eso, por un lado, Bolívar trata de no esencializar en sus conceptos de etos, que el mete un concepto de identidad, y al mismo tiempo, creo a veces sí está ahí, creo que está, intenta de no hacerlo, y sus seguidoras casi todos sí lo hacen, son mucho más alegríanos que él, sin, sin haber leído a y la mayoría, ¿no? Pero a la vez él sabe que no hay que hacerlo. Entonces Bolívar tiene siempre esas dos partes, y la parte marxista, crítica, dialéctica, sí la tiene, a pesar que no le no usa la palabra, y a la vez sí cae en el alegría ¿no? y con esto, con un concepto simple de identidad Pero bueno, como, gracias. combinación no sé qué tanto tengamos de tiempo, si ¿Ya? les parece ah, bueno. <risa> bueno, entonces si les parece pertinente iniciaríamos con la siguiente mesa que se titula modernidad, posmodernidad y los problemas sociales de Latinoamérica, uh, tendremos a ella durar no sé si se encuentra en bueno, vale, y vamos bajando nosotros, <risa> ¿no? Muy bien, Ya lo no logramos.